Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de cat Blog. En este video te compartiré el significado de soñar con brujería. Su significado dependerá de lo que sientas durante el sueño y la magia que se esté practicando. A continuación te mencionaré las diferentes interpretaciones. Soñar con brujería, significa que deseas conseguir esas cosas que consideras que mereces a costa de lo que sea. Soñar que le hacen brujería a otra persona, simboliza tu deseo por venganza y de castigar a otras personas que te han hecho daño utilizando cualquier medio para lograrlo. Soñar que mi pareja me hace brujería Te puede estar advirtiendo que tu pareja te engaña o te guarda un secreto Soñar que mi expareja me hace brujería Este sueño puede estar apareciendo si terminaste una relación en malos términos ya que esto predice que estarás involucrado en posibles malos entendidos debido a que siempre crees tener la razón y necesitas empezar a ver las cosas desde otros puntos de vista Soñar que eres víctima de un ritual de magia negra, significa que tus propias decisiones podrían hundirte, que debes tomarte tu tiempo y pensar mejor lo que decidirás. Y también puede significar que estás siendo manipulado por alguien a quien estimas mucho y que además intenta influenciar tus decisiones para hacerte caer. Soñar con brujería dentro de tu casa o habitación, significa que te están haciendo brujería para alejarte de tu pareja. Soñar con demonios y brujería, soñar que invocas a un demonio indica que eres una persona astuta y que puedes disfrutar de engañar a los demás siempre y cuando obtengas algún beneficio. Soñar con amigos que hacen brujería negra, significa que esas personas son dañinas para ti y que debes alejarte de ellos porque pueden estar planeando hacerte algún daño a ti o hacerle daño a alguien más. Soñar con limpia de brujería, indica que tu alma necesita armonía y ser desintoxicada de vibras negativas y debes analizar cómo has actuado últimamente para que encuentres eso que te está lastimando a ti y a los demás. Soñar con muñeco de brujería Indica que llegó el momento de madurar y hacer lo que realmente te haga feliz, pero evítate distraerte, pues podrían presentarse nuevas oportunidades laborales. Soñar con símbolos de brujería Representa que estás preparado para el éxito o el fracaso. Y bueno hasta aquí el video de hoy, si has identificado alguno de estos sueños deja tu comentario. Recuerda que tenemos más variedad de videos, activa tu campanita para que no te pierdas de nuestro contenido. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestros demás canales y visitar nuestros sitios web que se encuentran en la descripción. Se despide Meli, nos vemos en un próximo video.